Esto, que, que, porque me todos con esos ojos. Ah, claro, que sois así de feos. Pues, a mí, pues, lo siento si os he ofendido. Es que no me he podido aguantar de esa broma. Es que tengo un vídeo buenísimo que no, no, no lo voy a poner hoy porque oh, se ha ido la luz. ¿Y tú quién eres? Voy a vomitar. ¿Quién soy yo? Que yo soy el mejor, soy el que voy a dominar el mundo y tú no Porque tú eres una imitación Soy el que se come el panecillo caliente cuando habían panecillos calientes También soy el que se tira a tu mujer cuando tú no estás Y soy, soy, yo soy yo Y tú eres una vulgar imitación ¿Quién eres tú? Eres un impostor Así ah, pues tú eres un, un... imperdible. Si no sabes insultar, ¿cómo vas a dominar el mundo? Ahora no me sale mi voz, pero me da igual, porque... ¿Porque ¿qué, qué, qué, me vas a hacer? Yo no te voy a hacer nada, lo único que digo es que me estás quitando el sitio y me estás robando audiencia. Y yo no te robo nada. Bueno, sí, ahora que estamos a oscuras, te he robado en la cartera. Pero como te, no te has enterado, pues me, me da... Mm, tengo hambre. ¿Te pareces a un croissant? ¡Au! Eso lo haces tú siempre. Sí, eso lo hago siempre yo. Aparte de doblar los anuncios de Hot Wheels.